Aquí lo y che abbiamo da un lotto, o sarà estremato. E che il si no, E ci di chiudere. cuando es cuando me para continuar con esperamos si tiene un chequeo, también se va decimos que sí. Pregunta si queremos reiniciar, reconectar o ignorar, entonces lo que vamos a hacer es reconectar, para esto, dice y enter. Y vemos la cual que este que You're uh -huh. Yeah. Aspetta un po', ma sta non che non non dice che I get a you can I'm going estructura que tiene partes. yo a, a, que vamos a nos el Y cerramos esperamos a que Y como de la perfección, nos aparece acá lo que escaneamos. Y, le y ahora vamos a, a de Y ahora vamos a Y gente, Y Pongamos en seleccionar la segunda opción, lo ¿no? que dice, ¿no? el cual es Vector Net, una red, y le damos mostrar más opciones. Le damos descubrimiento manual y ingresamos a dirección IPL de nuestra empresa. Luego, seleccionamos el puerto. En mi caso, yo selecciono el puerto Yeah.